Si sí, da miedo ¿no? ¿Qué pedo güey? ¿Eh? ¿Qué pedo? Ya, ya me pues buscando. Sí. De la, de la, <ríe> la fantasma güey. Si mamada. ¿Eh? Aquí ya han visto dos tres güeyes. Una chava caminando allá atrás y de repente ya no la veo. Ah. Pues si sí, da algo de miedo así como ya. camina compañero Mira, sí. <ríe> no mames. Chico. ¿Qué es? es Una mujer. Una muchacha lo viene como drogada wey. entonces por, por seguridad de todos güey ni subirla a un volteo ni nada güey porque pues, tren, por no, ese contraproducente no, no. después wey. Pues, ahora más hay que hablar si no fuera porque los fenómenos paranormales aún no son aceptados como una realidad por muchas personas estaríamos hablando de que muy probablemente en México se haya abierto un portal a la dimensión de los descarnados o al mismísimo infierno estos meses hemos visto una serie de alucinantes y aterradores videos sobre criaturas que acechan a las personas en las calles, sus negocios o casas. Ahora este fenómeno se está repitiendo en lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía Tecámac, Zumpango. Ahí los trabajadores han comenzado a señalar que ven entidades fantasmales, que los espantan, que espectro los acechan durante la noche. ¿Cuánto está dando de qué hablar esto? Que han formado un grupo en donde están compartiendo sus experiencias y videos. Ya yeah, son aproximadamente las 3 y media de la madrugada. Y estamos aquí atrás y prendieron la criba. No hay nadie. La concretera paró. Ya. Yeah. No hay nadie y prendieron la la criba algunos han comenzado a tener miedo de las extrañas situaciones que están captando por la noche y es que el lugar es bastante grande y hay diversos frentes como ellos les llaman que son las diversas secciones donde los trabajadores laboran por el día y noche los nervios y escalofríos salieron a relucir más cuando dentro del grupo por un compañero, se dio a conocer el siguiente video. En donde en la desolada construcción y al cobijo de la fría noche, un lamento se comenzó a escuchar. Veamos el video. algunos dicen que es la llorona la que está merodeando el lugar cosa que los ha dejado bastante inquietos y en alerta sobre la desagradable visita sin embargo las hipótesis sobre lo que se está manifestando cambian rápidamente y es que cada video que surge es diferente como el que veremos a continuación que fue grabado desde una cámara de seguridad sobre los montículos de la tierra los trabajadores captaron algo que se movía por lo que decidieron observar desde el monitor que era eso que los acechaba. Y es ahí donde se dieron cuenta que una silueta blanca corría despavorida frente a ellos. Lo curioso de la grabación es que quien se encuentra en la máquina tratando de encontrar aquello que se veía en el monitor, no lograba encontrarlo. Al parecer solo la cámara podía registrar su presencia, pero el ojo humano no. Los trabajadores quedaron bastante espantados. Se les escucha nerviosos durante la comunicación que mantienen por radio. A ver, A ver ya te vi, güey. Verga, güey, aquí le estoy echando la luz, pero no veo ni verga, güey, pero sí la de esta. Aquí lo vi que pasó esa madre, güey. Güey, ya vi, hay una mamada pasó ahí por donde estás tú, atrás, por la arena. Aguas. Estás loco, wey. Estás loco, jube. La verga, güey. Yo me voy a la verga de aquí, carnal. Chécalo ahí. tú qué pedo? No digas mamadas, ya lo vi, güey. Jálate para acá, jálate para acá, güey. Ahí ahí voy, ahí voy, güey. Después de estas evidencias, hay personas en los comentarios que señalan que en realidad los trabajadores están siendo atacados por brujas. Ya que en la zona se cuentan diversas historias sobre brujas, y al invadir sus lugares, éstas están tratando de ahuyentar a la gente que se queda por las noches. ¿Será real lo que le pasa a los trabajadores del nuevo aeropuerto de Santa Lucía? ¿O simplemente encontraron una manera de divertirse durante las noches? Parece muy real lo que cuentan. Es por eso que me mantendré al pendiente por si salen nuevas evidencias que podamos analizar y comenzar una investigación en la zona. Si alguien tiene algún tipo de información o dato que pueda ayudarnos a resolver qué es lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Santa Lucía, por favor escríbanme en los comentarios, también dejen su like y compartan este video para que muchas otras personas se enteren qué es lo que está sucediendo ahí y quizá nos puedan ayudar a resolver este misterio. Únanse a la fila de la Legión Oxlack con su suscripción y por el momento me despido. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente caso en donde quizá podamos resolver un misterio más que se haya vuelto viral en internet. Hasta la próxima. Denle like al video y déjenme un comentario sobre cuál caso les gustaría que investigara. Nos vemos en el siguiente video.